Mira, amigos, siguiendo en esta cobertura especial de la serie del Caribe de San Juan 2020, estoy con Aquiles Correa. Aquiles, ¿qué tú qué buscas aquí? Eh? Porque tú no eres lo toro? Pujando a Dominicana. Hey, me gustó. Pujando a Dominicana. Pujando a Dominicana. ¿Quieres comentar Pujando a Dominicana. Siempre carga, siempre carga, nunca sí. encarga. Nunca descargado, nunca está lado. la Mira, eh, Aquiles, eh, aprovechar, eh, ya que ustedes son... Persona muy ocupada últimamente, ¿No? antes no, antes tenía todo el tiempo del mundo, ahora... Lamentablemente. Ahora es diferente, muchos negocios, aparte de eso, eh, estaba metido en la política, televisión, radio, eh, pero vamos a empezar primero con la política, ¿qué pasó con la política? No, me quité, me quité, y con tres días me di cuenta que no era ambiente que yo quiero estar mucho tiempo de mi vida y preferí quitarme y mi familia en los últimos días me han dicho, ya che papi, tenías razón. ¿Te decepcionaste en los pocos días eh, que duraste mezclado con, la, con ese ambiente político? Sí, es muy, está muy enrarecido, lamentablemente, el público que no está en, inmerso en la política ve a los políticos como cosas negativas y yo quizás no tengo la piel con la dureza necesaria para aguantar embates innecesarios. Ya. O sea, quisiste mejor eh, eh, seguir con tu vida Ajá. de empresario y tu vida como, como artista. A propósito, eh, como empresario, ¿cómo te ha ido? Sabemos que eres propietario de varios eh, colmadones, si se quiere. No, discoteca más La gente se quedó con lo del colmado Pero nunca fue un colmado Yo no voy a pasar la vida entera explicando a la gente No es un colmadón, no es un colmadón eh, La gente se quedó con la idea Pero no, nunca han sido, han sido colmados Tienes que ir a la zona Y ver lo que es, a beber donde correa Tienes que invitarnos. Cuando tú quieras Yo voy los viernes, que es el día que yo me puedo dar mi traguito sí. ¿Tú haces intercambio? Eh, de vaso, hielo, calimete y servilleta Bien, sí. y un abrazo Dos y machuca Con beso incluido Anda de la cuenta Directo y en vivo quizás por eso Bebé se ha mantenido durante 11 años 11 años ya tiene Sí, abrimos septiembre de 2008 y estamos aquí todavía Ha sido una buena inversión, te lo digo porque Ese mundo de la discoteca, los comadrones donde hay bebida Principalmente en nuestro país, República Dominicana Muchas veces se tilda de un poco difícil Porque tú tienes que estar bregando con amigos, con borrachos, etcétera etcétera No, a Dios gracias, yo no he tenido nunca problemas con nadie la gente del medio va, pide su cuenta, paga, se va tranquilamente. El que me dice, corre, dame un fiado, que estoy complicado, a la semana vuelve y paga sin problemas. En el caso de los, que la gente que va tomada, uno aprende a manejarlo, tiene sus equipos de seguridad. Y la gente como me, me, me cuida mucho, en el barrio me cuidan mucho. Yo no he tenido problemas nunca en el barrio con respecto al negocio, en verdad. Mira, eh, Correa, vamos a hablar ahora de este año 2020, apenas comenzando, nuestro país, muchas cosas difíciles, no solamente nuestro país, el mundo. Tú eres un hombre de fe, un hombre de Dios. ¿Crees que se está acercando el fin del mundo? Para el que se muere es el fin del mundo. O sea, pero bíblicamente, el libro de Apocalipsis, no, eh, no, describe no, algunos acontecimientos que, de lo que están pasando en este momento. ¿Qué, ¿Hace qué tiempo están anunciando lo mismo? Bueno, ya pasó Sodoma, pasó Sodoma y Gomorra, pasó con el. Hubo otra. De Moisés, no, no, antes de eso hubo otra, me parece. Con Babilonia. Bueno, eh, mi de hierro cuando. cuando eh, sí, el... han pasado muchas cosas. El mundo, no creo, el mundo se le acaba el que se muere. Ya. O sea, ¿tú no crees en un apocalipsis de destrucción del mundo eh, como se ven, por ejemplo, en películas de Hollywood? No. Nah. No, nah. el que se murió se guayó. Ah, un terremoto, los terremotos no son mundiales, Un terremoto es por una zona, en un país, aquí en Puerto Rico pasó hace poco, pasó a México no, en México en el 85, pasó en el 85, pasó en Haití en el 2010, es por parte, es decir, no, yo no creo que es apocalipsis, eso es miedo, muchas religiones eh, trabajan con el miedo de la gente, y si tú no tienes el cerebro bien amueblado, lo coges, se le crees, ...y por eso es que hay muchas sectas que encuentran caldo de cultivo en, en mucha gente... ...que le cogen de miel, de mentes de débiles? débiles que creen en eso... ...en que se habló de que los mayas dieron en el 2010 o en el 2012, se iba a acabar... Sí. ...y también lo mismo no, el, el, es... El, ...cuando el cambio 99, 2000, en el 2000 ...en el 2000, el U2K... ...y se habló, se habló de todo, decir que no, yo no quiero nada de eso... Sí. Yo, tra ...yo creo en no hacer maldad, en hacer el bien... Y cuando uno se muera, va a ir para donde cogemos. Aquí le correa: no tú no crees en Dios. Claro, yo creo en Dios. ¿Qué, ¿Qué religión es la que aquí le dice? Bueno, esta es la que yo entiendo que se identifica más con mi creencia. Todas tienen, eh, todas cogían de alguna pata. Hay algunas religiones que no te permiten donar sangre, aún sea salvar la vida. Otras te dicen que no trabajes sábado, aún sea el día que mejor te haya en tu trabajo. Otras te dicen no te derrices, aunque te veas fea con los moños. Otras te dicen que no agatar o cualquier cosa. Es decir, todas cogen sí, de alguna tú, pata. ¿Tú, tú visitas una iglesia, tú te congregas? A veces, mira, cuando estoy, como diría mi hermano, que es pastor evangélico, atribulado. Yo voy y, me, y voy a la iglesia que fui desde niño, a la iglesia San Pedro Apóstol en Villa Consuelo. Y voy, la gente se sorprende cuando me ve un domingo temprano en misa. Eh, a veces voy y durar una hora, dos horas ahí en la iglesia, aún sin nadie, eh, me da mucha paz. A veces voy a la iglesia de, que está en la Santo Domingo Oeste. Eh, siempre el nombre se me complica, Schoenstein, que es... Eh, que da una paz, a mí me da una paz cuando estoy allá adentro increíble, si sí, yo creo en Dios pero en Dios, Dios, Dios, Dios yo no me voy por... es como el merengue hay merengue de calle, merengue típico merengue ripiado, merengue tocado derecho, hay muchos, pero todos son merengue yo creo en Dios yo cuando quiero hablar con Él, creo en Él hablo con Él, me manejo con Él yo creo que ha sido un bendecido, me ha dado señales yo he visto muchas cosas de que sé que Dios existe pero trato de no irme por un lado como te digo, todas las religiones cojean de una pata. Eso así que eh, aquí en 2020 ¿Qué tenemos? ¿Qué proyecto hay? ¿Películas? Vemos que el mundo del cine está muy activo. Tú tuviste activo, empezaste y como que le cogiste el gustico. Sí, yo terminé el 2019 con dos películas en pantalla al mismo tiempo, cosa que nunca me había pasado con Goodbye New York y con los Superbomberos. Eh, Carlota sale, no sé cuándo ahora, porque la política ha, ha alterado el calendario de películas en Dominicana. Eh, hicimos Carlota en el fin de año pasado y estamos viendo un guión de una secuela muy importante en República Dominicana para más adelante, César eh, tengo otro proyecto aquí en Puerto Rico que vamos a hablarlo ahora mismo eh, si son muchas cositas, gracias a Dios, yo estoy muy bien ¿Le llegó el tiempo a Hochi Santos de salirse de la televisión? ¿Quedarse en la radio tranquilo? No, eh, este temprano todavía, ha tenido un buen público es un programa diferente, a, a divertido con Hochi. Yo creo que la gente te saca, la gente te saca, cuando no está en ti, te saca. Y este programa todavía creo que ha tenido un buen auge. Eh, ¿A quién le correa, Televisión Dominicana, se dice que está en crisis. ¿Está en crisis la televisión o están en crisis los, las propuestas televisivas que no están conectando con, con, con, con, con, con los milenios, con, el, con los jóvenes de este tiempo? Bueno, no sabría decirte porque yo no estoy en televisión. No, no, sé, analista, vive la, vive... No, no sé, la televisión cambió, el streaming ha cambiado, el negocio de la televisión, eh, lamentablemente los productores de televisión dominicana no quieren pagar lo que corresponde a los talentos, y muchos talentos han visto otros beneficios en YouTube, y si la televisión no cambia, la gente lo va a cambiar. Se lleva Dominicana, representada por los toros la corona este año. Dios te oiga, por eso estoy aquí. Mi primera serie del Caribe. ¿Tu primera serie del Caribe? Ajá. Oh, sí. Y creo que nos vamos con la mente. Qué bueno, ojalá que nos traiga buena suerte, ¿eh? Sí, Dios quiere. Yo bueno, vine a, yo vine a eso. Tú viniste a buscar tu corona. <ríe> y a, a, a, a apoyar a Dominicana. Y a traer la trompeta. Oh, <ríe> traer la trompeta. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, eh, como siempre, por darnos sus minutos para nosotros llevarle la información a través de nuestro espacio, el toque del mediodía. Seguimos allá en el estudio, señores.